Thank no lo llamo por te Mm-hmm. Transmade, yo detesto el planeta. Pujute y el amin como se secrets. a RMS y mi sed, de ver llover y largarme, escribir, desangrar con canjes. Pues sobra odio faltan huevos que poner. con javier con blasmer, le jus d'orage. La pluie tu alam que no pare de llover. El cielo gris como mis pulmones. Cundan no agas. y ansiedad a la par. Apartándome, odiándome cada día un poco más. No hay paz en mi eterna guerra mental. La razón de mon malet mes tristes visage. de tres, pero sigo aquí me ve.